hoy os traemos una receta deliciosa, sencilla, económica y sobre todo muy muy rápida. ¡Vamos allá! ¡Uf! ¿Cuántas veces te has levantado y no había nada para desayunar? ¿Cuántas veces estás estudiando, tienes mucha hambre y no sabes qué coger de la despensa? ¿Que no con el pánico la solución. Lo que vamos a hacer es un bizcocho de chocolate delicioso en esta taza. Vamos a ver cómo. nuestro bizcochito de chocolate a la taza mm. y en tan solo dos minutos hemos conseguido hacer un bizcocho de chocolate al microondas bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que podáis utilizar esta receta muchas veces os echamos